Siempre voy al voy hueco para nuevas sorpresas, andando como invisible, lleno de asuras felicidad, ha lliado muchas fuertes hoy, corriendo siempre el paisaje, viendo que las cosas son. Thank yeah.